Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jessica y están viendo Sigue tus gustos. Hoy día les voy a enseñar a hacer este hermosísimo anillo que está inspirado en los colores de la bandera peruana, la blanca y roja, con un poquito de dorado. Está súper bonito y es súper fácil de hacer. Si todavía no han visto el tutorial de cómo se hace esta hermosa escarapela, le dejo el link abajo en las descripciones y sin más preámbulo, empecemos con el tutorial. Para poder hacer este nido vamos a necesitar rombitos rojos y transparentes, mostacillas, una aguja mostacillera y un metro de hilo nylon de 0,20 milímetros. Vamos a empezar poniendo un rombito rojo, una mostacilla y un rombito rojo y 13 mostacillas. Lo llevamos hasta el final de nuestro hilo y amarramos. Jalamos bien. Cortamos el hilo que sobra, ahora avanzamos a la mostacilla que está ahí en el centro de los dos rombitos y vamos a poner. Un rombito, una mostacilla, un rombito transparente, una mostacilla, otro rombo transparente, una mostacilla, un rombito rojo y pasamos por la mostacilla del centro, por el lado contrario de donde sale nuestro hilo. Y queda así. Ahora vamos a avanzar hasta la mostacilla que está en el centro de las dos mostacillas transparentes. Vamos a poner un rombito transparente, una mostacilla, un rombo rojo, una mostacilla un rombo rojo, mostacilla, rombo transparente y ahora pasamos por la mostacilla que está en el centro de las dos de los dos rombitos transparentes, pasamos y ahora avanzamos hasta la mostacilla que está en el centro de los dos rombitos rojos. Ponemos un rombito rojo, tres hemostasías y un rombito rojo. Y pasamos por la mostacilla que está en el centro de las dos de los dos rombitos. Ahora vamos a avanzar por el rombito y la mostacilla. Y vamos a poner seis mostacillas. Y pasamos por la mostacilla que está entre el rombo rojo y blanco. Avanzamos, vamos a dar la vuelta hasta la mostacilla que está al frente de la mostacilla que entramos, en medio de los dos rombitos. Ponemos otra vez seis mostacillas Pasamos por la mostacilla y avanzamos. Así quedaría nuestro anillo, la parte de arriba. Ahora lo que vamos a hacer es el arito. Lo que vamos a hacer es que vamos a contar 7 mostacillas para estar justo en la del centro. Como hemos puesto 13 Ahora ponemos 8 mostacillas, pasamos por la mostacilla de donde sale nuestro hilo y avanzamos 5 mostacillas y así vamos a hacer el arito. Ponemos ocho. Y pasamos por las dos mostacillas de donde sale nuestro hilo. Avanzamos cinco. Volvemos a poner ocho. Pasamos por las dos mostecillas por donde sale nuestro hilo. Ahí me estoy probando el anillo, si ¿sí ya queda. Si ¿sí ya quedó. Y ahora para cerrarlo solamente vamos a poner tres. acá volvemos a contar 7 pasamos por esa mostacilla y volvemos a poner 3 cerramos en dos mostacillas y ahora lo que vamos a hacer es que ya terminamos nuestro anillo y vamos a dar unas vueltitas para asegurar el trabajo y encontrar un lugar donde amarrar y ya está. Espero que les haya gustado este tutorial, déjenme una manita arriba Suscríbanse al canal si quieren ver más tutoriales de bisutería y si tienen alguna pregunta, algo que no ha quedado claro, déjenmelo abajo en los comentarios. Como siempre, si ustedes también hacen este anillo, etiquéteme en mi cuenta de Instagram que también sigue tus gustos y nos vemos en un próximo video.